Buenos días a todos, eh, mi nombre es Juan Ignacio Crosta. yo soy director de la firma de consultoría Bruno Maracio de Gonzalo. Estoy aquí en el evento en el Congreso Internacional del Espectro, organizado por la ANE. Quería agradecer y felicitar a la ANE por, por este congreso y también remarcar la importancia que tiene este congreso por la puesta en común de mucha gente del país y también de la región que viene acá a aportar sus ideas y sus avances en la materia de espectro. Es realmente muy valioso para nosotros, para interactuar con ellos y también para profundizar en los conocimientos de espectro. Colombia, como país, ha avanzado mucho, estaba eh, con iniciativas concretas este año, con la, la anunciada subasta de espectro que va a hacerse, y también con otros proyectos que tienen que ver con la modernización del espectro, con las nuevas eh, formas de licenciamiento, de atribución de demás análisis. Realmente eh, creo que es una instancia buena también para eh, posicionar y, y seguir trabajando en el, en el, en lo que hace la ANE, en el ANE, en este tipo de iniciativas, tanto en su trabajo diario como en sus particulares de encuentros, para poder justamente eh, profundizar eh, todo lo que ha hecho la ANE en sus su, su materia de planificación, atribución y asignación. Así que muchas gracias nuevamente y espero volver a encontrarnos en un evento eh, similar en la